Windy Rafael de la Cruz fue apresado por miembros de la Policía Nacional acusado de hurtar una motocicleta en esta ciudad. Mientras era trasladado por las instalaciones del Comando Noreste de la Policía Nacional, afirmó, es inocente. Ahora de un motor, que tengo dos años fuera de aquí, estocio. ahora de que un motor me están hablando. No sé, dos años tengo que fuera de aquí, de Macorís. En Santiago. Winnie ¿no? yo quiero que ese.. mi viejo. Cordero, NTN, su noticiero regional.